¿Qué tal amigo y amiga craneanos, ¿Cómo están? Yo soy Toño Silva, guitarrista de Cranion. Ahora, Ana es la Maligna. <risa> pues mira, nos han estado pidiendo que les enseñe a hacer un preset de mi, en este caso de mi pedalera. Les voy a enseñar más o menos yo cómo hago mis presets. Digo, eh, en base a lo que, al equipo que yo tengo. Y pues vamos a arrancar. Yo tengo una pedalerita que es marca Digitec, que es el modelo RP500. Es muy práctico porque... Funge como pedalera y al mismo tiempo pues, te, pues tenemos aquí todos los efectos por separado Entonces podemos combinar presets con el mismo preset podemos ir cambiando los efectos Para hacer un preset, por ejemplo yo tengo un preset para guitarras limpias, digamos Aquí tengo otro preset de prueba Y esto opera más o menos casi igual en, en todos los equipos O sea, cada pedalera y cada marca tiene su, su procedimiento pero en base es lo mismo Siempre tenemos un, motor, un botón que dice edit del cual vamos a presionar y ya cuando ponemos el modo edit entonces ya estamos listos para empezar a programar nuestro preset nuestro preset no es más que el grupo de efectos que vamos a ocupar para para un, para, para un banco de memoria ya predefinido para, para poder tocar x canción o x textura nosotros vamos a hacer una guitarra limpia aquí con este botón yo voy moviendo, aquí se, no sé si se pueden aceptar con producción para que vean todos los efectos que tengo aquí y vamos a ir bajando poco a poco con este botón, vamos a ir bajando la intensidad de cada preset. Entonces con este botoncito de acá que se dip voy bajando también el, el, el, este, el grupo de efectos que quiero ver. Por ejemplo aquí me pregunta que si quiero o va, lo tengo en apagado, porque no me quiero ocupar ahorita. Compresor, me pregunta que si quiero un compresor, en este caso no lo vamos a usar porque vamos a hacer una guitarra limpia. Vuelvo a bajar, dice estacionador, lo tengo, aquí, aquí se activa, aquí se apaga, lo tengo apagado, no lo vamos a poner. Y aquí donde va donde viene el show. Aquí tenemos ya este, una serie de emulaciones de amplificadores, de cabezales. Y vamos a buscar uno que esté padre para ver una guitarra limpia. ¿no? Por ejemplo aquí tengo el, el 2101 el Clean, o sea que está limpio, saturado. Visión saturado. nos queremos pues, un, un, un, ¿cómo se llama? un ampli totalmente limpio. Aquí tenemos este que es limpio, está padre. Vamos a buscar a el que más hay hay algunos que son muy propios de la marca de IT vamos a buscar aquí trae varias emulaciones Lili vamos a buscar aquí está el AC15 y el AC30 de la box a mí me gusta mucho como suena el box entonces por ejemplo aquí tenemos ese, esa emulación de un cabezal box AC30 y ahora lo vamos a modular ya lo, lo pongo en el. Así que Lo selecciono, bajo y vamos al ecualizador. El ecualizador lo que vamos, vamos a hacer es moverle los parámetros, por ejemplo aquí lo que son los bajos, los graves están en 6, está bien, el siguiente botón nos va a dar los hertz que tenemos, ahí se queda también, está bien, eh, acá tenemos los medios, creo que un poquito los medios, subimos hasta el 8. unos fondos agudos, con un poquito de brillo, esta partición me gusta, regreso al, al ampli y le vamos a dar la ganancia, tiene un, un, un gain de 40, le vamos a subir a que esté a buen nivel, a un 60%, esto es no lo que yo uso, ¿no? Y hay gente que le gusta con más o con menos ¿no? aquí un poquitito de crunch, muy poquito vamos a mover acá los iguales graves vamos a poner así 6.5 vamos a poner acá vamos a poner 4 y los agudos vamos a poner 5 la guitarra limpia con un poquito de crunch si no necesita crunch pueden bajarle la ganancia le damos al 50% tenemos cristalino y a nuestro master le damos el volumen que queramos normalmente lo somos un 85 para que no haya tanta diferencia entre los distros y los limpios entonces ya tenemos nuestro amplificador, seguimos buscando el, si tenemos algún otro efecto, el ecualizador ya está listo, el gate, que no es más que. Bueno, el nose gate es, un, eh, es una puerta para tener todos los ruidos que nos pueden ocasionar las distorsiones y a veces los ruidos de los cables, entonces ahí lo tengo activado, con ese gate, ya no vamos a tener ruidos extraños, además de que los cables estén dañados. FX, pues aquí puede ser otra, también otra opción, por ejemplo si quieres tener tu guitarra limpia tal cual, pues así está. Pues si lo quieres poner un efecto aquí dice el, el FX Después chorus, le puedes poner un chorus como está aquí donde puedes poner un flyer y en esta este pédale en este modelo lo puedes activar y desactivar en el mismo preset está limpio y cuando presiono aquí en un FX este, ya está el efecto que seleccioné ¿no? Este, un Pero bueno, esto lo vamos a dejar así porque no queremos este queremos evitar adito. Seguimos bajando, delay cero, rever lo tengo prendido con, con un de room o un EBS Studio, está bien. Es un pequeño eco nada más. Y de aquí, de aquí asignamos, que estos pedales están hasta el último lo que va a ser el pedal de expresión que es de acá, yo lo tengo nada más con el volumen, pero puedes así, dependiendo del modelo y la marca, puedes este, asignar más ganancia en las distorsiones, más ganancia en ampli, puedes asignar eh, qué tan fue, qué, qué tanta repetición tiene tu delay, o qué tanto efecto, igual, eh, eh. así que hay muchas formas, ¿no? que lo tengo con puro volumen, quiero que lo tenemos así, todas las pedaleras tienen un botoncito que es y lo guardamos aquí puedes designar el nombre que tú quieras yo lo tengo como Rock Music se guarda y ahí se queda, entonces ya no tengo guardado mi preset entonces ese preset lo tengo para quitar los limpios aquí al mismo tiempo le puedo poner el, co, el, el efecto un el phaser o un delay Y básicamente es lo que yo hago para hacer un preset, así lo puedes hacer con diferentes presets, ya sea para solear, con distorsiones más fuertes, con ganancia más alta, con delays, con revers, o una distorsión fuerte para acompañar, o una guitarra con overdrive y nada más, para hacer eh, un, sobre todo rock clásico, y pues así es cuestión de irle picando, pero básicamente así se manejan todas las pedaleras espero que te haya servido. Cualquier cosa, pues ahí escríbenos Si quieres algún otro tip O algún, algo en especial Con todo gusto lo podemos hacer este, Ya sabes, suscríbete a, la, a nuestra página En www.cramen.com.mx eh, Visita nuestro canal de YouTube Y si le pones Manita para arriba y la campanita Y vamos a estar conectados a saber todo lo que hacemos Aquí en Cráneo Y pues ahora sí que muchas gracias Y pues gracias por seguirnos, hasta la próxima